Nuevo familia, creo que falta algo aquí. Esperar un segundo, porque estamos hablando de Navidad y, y no vienes vestido de Navidad. Eso se soluciona en un momento. 3, 2, 1. Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis, familia? Hoy no podía fallar el Tito Neox con la nueva fiesta de invierno dentro de Fortnite, o más bien conocido como. Winterfest Así que veremos todas las cosas importantes Todo lo que necesitas saber Sobre las nuevas recompensas Y mucho más Pero antes de nada familia Dejarme pediros todos un pequeño like a este video Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Como siempre Que eso apoya muchísimo Y además os lo agradezco de corazón A todos los que lo ponéis en la tienda de Fortnite Ya sabéis que sois lo mejorcito Los mastodontes del equipo La Neox Army Así que hermanos, pasamos con el video que realmente es lo que os interesa y además, os va a encantar. ¡Woohoo! Bienvenidos a la pregunta del día. ¿Estás emocionado por la fiesta de invierno de Fortnite? Deja tu respuesta en los próximos 5 segundos en los comentarios. Así que ya llega la fiesta invernal de Fortnite. El Winterfest Algo increíble que hemos encontrado de esta nueva etapa en el juego Es lo que estarán viendo en pantalla Un pequeño teaser ha sido filtrado De cómo será realmente el evento de Navidad de este año en Fortnite Algo alucinante La mejor época del año llega ya Y Fortnite nos ha mostrado este vídeo para que veamos Qué es lo que nos espera estas semanas navideñas, la skin de... la skin de Snowmando es la protagonista del teaser, una skin que ya enseñamos, por cierto, en otro vídeo mencionándola. Lo tendrán justo aquí encima para no perderse ningún vídeo del canal y ver las nuevas recompensas. Esta skin será una de las skins gratis de estas navidades, oficialmente. Los filtradores han encontrado que se trata de una de las recompensas de este año para el evento. Creo que realmente está demasiado chula y me encantaría conseguirla gratis ahora mismo. Además, esta skin también será oficialmente un nuevo bot en la isla, es decir... Nos ofrecerá misiones por la isla de Fortnite a cambio de oro. Además, ¿sabemos qué arma nos va a estar ofreciendo? Nosotros ya lo sabemos. ¿Se fijaron? bien en el video, amigos. ¿Vieron la skin del palito de dulce de Navidad? Al parecer, sería otra skin que llegaría a Fortnite. Aunque esta creo que ya está en el juego a día de hoy, así que pudimos verla antes de que llegase al juego gracias a este nuevo teaser. ¿Qué más esconde esta foto que sea interesante? Mm. Wow, un nuevo arma, el cañón de bolas de nieve. Regresa al juego, estará por llegar con este evento y en la actualización que tuvimos hoy en el juego creo que directamente ya podemos encontrarlo en el juego y adivinar cómo y dónde será la recompensa de oro del de bot de Snowmando. Como es obvio también tendremos el regreso de los aviones al juego, un nuevo vehículo que llega a la isla. Los aviones son los vehículos aéreos junto a los helicópteros que tendremos en el juego a partir de ahora. Creo que esto se ha vuelto algo inevitable en Fortnite, ¿eh? Cada año siguen metiendo los aviones de nuevo para las navidades. Y eso que no a todos los jugadores les gusta esa idea. Y a vosotros, Neox Army, ¿qué os parece el regreso de los aviones? Como os dije antes, el Snowmando sería uno de los nuevos bots por el mapa de Fortnite como Lexa, como Jonesy del Bunker y muchos más. Y al parecer lo encontraremos por la zona de las montañas nevadas del mapa, ya que es la única zona que ya está nevada en el mapa y pronto veremos que empiece a nevar por mucho más terreno en la isla. Así que chicos, prepárense para la nevada de Fortnite. Los regalos y recompensas están por llegar al juego por estas fechas. Totalmente gratis para todos. Y este sonido de la nueva caseta de las recompensas ha sido filtrado. Vamos a escucharlo. Uh, eso huele a... ¿Recompensas gratis? Yo creo que sí, hermanos Familia, habéis escuchado La nueva fogata De Fortnite de estas navidades Que contendrá la experiencia Gratis para todos Y además, hemos escuchado también Uno de los regalos que estarán llegando para el Winterfest ¿Cuáles serían sus regalos favoritos para este Winterfest que les gustaría ver en el juego? A mí personalmente, con una skin o dos, ya me vale Prepárense todos para la mejor época del año y para recibir las nuevas recompensas Este evento será un gran evento y lo pasaremos en grande ¿Consiguieron todos los regalos del Winterfest del año pasado? Y yo sí, y vosotros, cracks ya me despido de vosotros por hoy, esto es todo lo nuevo, si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y de igual manera a activar la campanita para no perderte el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos familia y nos vemos mañana.